Ayer sembramos unos girasoles, ¿verdad Susi? Y ahora los está regando Susi. Vamos a. ¡Wow! Vamos a regar bien para que crezcan esos girasoles. fuerte ¿sí? creo que los he sembrado muy unidos pero espero que crezca hasta que hasta planta que están chiquita ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? sí sí dale dale en este lado le falta un poquito Ahí, ahí. Ajá. Aquí mira, por ahí, ¿ves? ¿A dónde? Aquí. ¿Dónde? Está mero. Ah. Ahí está bien. Vayas tú. No eches mucho porque esa planta no crece si se le echa mucha agua, porque no tiene que haber agua en posada. Así como está, estamos bien. Solo vamos a regar esta otra parte. Ahí, dale, eh. aquí, ahí ponete tú abajo para que no esté muy caliente. Bueno, lo dejamos así y vamos a grabar otro día Otra, la, Otro día posiblemente Aquí en esta otra parte que nos hizo falta Sembremos otros girasoles más Y posiblemente ya la otra semana Este es lado esté crecido con los girasoles Bueno, la planta la verdad Que haya, ya ha nacido por lo menos Sí, para los dos. Que cuando está atacando rápido, te llenan tus ¡Qué ¡Comida! Do you love it. está pendiente y todo lo que no se No este pan está bueno el pan Le gusta así con huevo No hiciste este blog ¿Ahorita? Mira, papá, yo solo dedicado y vos para acá, no de él? Tiene sí, no toda la moto dedicado A, a bici ¿La moto de quién? A la ¿No la viste? No Solo Kevin Entra con su moto acá ¿Cómo puede ser que qué a su Cuando no está dormida, tiene que pintarme para que yo vea Kevin. ¿Por qué? mamá nunca viene. No sé si será por el trabajo de ella. Creo que trabaja sábado y domingo. Y se mamita Rolly el sábado no trabaja y el domingo si que trabaja, y se mamita. ¿Así dice ¿trabajas? Sí, cuando. Vos te quedaste a otra casa. Acá no, a otra casa, te que quedaste vos solito. Uh -huh. Yo con mi hermano y con mi mami, fuimos mañana, me dije el sábado, no voy a estar. Domingo sí, voy a estar. ¿no? Me dice. Oh, Pero eso fue al tiempo, y eso era tu gran y no Vamos, ¿eh? Creo que si sí trabaja sábado o domingo, pues no puede venir. Pero no sé si se enojó conmigo aquella vez que le dije yo: No le digas a Susy y a Ricardo que va a venir los sábados. Y no venís, te borraste, te decía: Voy a ir el sábado. Y nunca venía Ah, ¿por qué hizo eso? Pues yo le dije: No le digas así. Ah, si no vas a venir, no le digas así Pues si vas a venir, vení. Ya conoces la casa, ¿verdad que ya conoces la casa? ¿Por qué? Porque qué da eso para que le enoje Yo no le dije para que se mueve. Yo solo le dije para que usted no esté llorando y después. Si ella enojosa enamoró, pues le ah Si ella es enojosa es cosa de ella. Yo no le cuesta hablarle. Si no le he dicho yo no le sabéis. Ay, qué padre. Yo he intentado llamarles aquella vez que me dijiste que le llamara. Pero no contesta. ¿Por qué? Pobre. ¿Por qué no contesta? Uh -huh. No sé, hija, ¿por qué no contesta? Pero bueno, te digo, quizás debe estar enojada conmigo. Pues porque no es para el perdón. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué? ¿Cuándo es contentar? Porque no es pedirte perdón? ¿Cuándo? y nunca llamaron. ¿Cuándo contentar? Es anoche. Fue antes. Porque esto fue antes. Quizás vamos a subir este video para ver si te ven. y hola mamá, ¿cuándo me vas a llamar? cuando mamá, ¿cuándo me va a llamar? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo me vas a llamar? ¿Y cuándo va a venir? Por favor. Por favor. ¿Yo qué? Vos pues se enojaste a ella. Yo no sé si ella se enojó conmigo, yo no sé. Pero si se enojó conmigo es cosa de ella, porque yo no le he dicho, no le llames a los niños. No le he dicho eso. Yo le dije, no le digas que no vas a venir y no venir porque después ustedes vayan a llorar papi, fíjate que yo por estaba llorando a mi escuela por mamá fíjate estaba llorando uh -huh. a mi escuela con mi mamá No sé cuál sábado, no sé. ¿Y, ¿Mm? ¿Y qué pasó? que si me llame. ¿Qué ¿Qué a de mamá, dime que mamá me llame. Si mamá escucha que yo le pregunto a mi de mamá, que mamá me llame. Si así escucha mamá. Y si quiere, Dice ella: Claro que me aconsejé, una amiga. Ay, no. Y me va a contestar, y a ti también. lo no va a pedir, lo no va a pedir perdón. No. ¿Y yo por qué? Si no le sonaba. He yo, a Yo no te he dicho que ella es enojó conmigo Yo solo no le dije que no te llamara Que no te dijera Que iba a venir, si no venía Si ella se enojó es cosa de ella Yo no le dije, mira, enojate por eso Porque es la verdad, no me gusta que ustedes estén llorando Porque ella dice, voy a venir y no viene No puede venir, no puede venir Para ti, ¿no? Mami, ¿por qué no venís? Es culpa tuya Porque no venís todos solo. Voy a dijiste que un día Que fui a venir y era mentirosa sí. Estás está trabajando los sábados Y el niño Ah Tienes que no Tienes que tener paciencia Ah sábado fui a venir... de a este decirle, por lo menos llámeme. Por lo menos llámeme. Llámeme. Llamame por lo menos Llamame por lo menos ¿Está bien Dos partidos por la... que desafarlo de acá y yo te voy a dar esto o pues si no venís no te lo doy te voy a dar a papá si no venís ¿Y hay que decirle a los que nos ven en YouTube hasta la próxima temporada ¿Cómo ¿No lo vamos a decir? Pero ven en YouTube, tenemos que empezar eh, a de otra temporada. Hasta la próxima temporada. Hasta la próxima temporada. Temporada. Temporada. Gracias por vernos y esperamos que nos acompañen en la próxima temporada. Con ver, no. nuevos episodios, cosas más no, bonitas vamos a ver si crecen o no crecen los girasoles ¿te vamos, acordás? vamos a ver si no, no crecen te, ¿te acordás que sembramos los girasoles? bueno, en la próxima temporada vamos a ver si crecen o no crecen esos girasoles ¿verdad? ¡yo quiero más! yo también y dos. tres, más dos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!